La inmersión nos traslada a otro lugar, a otro espacio que tal vez solo podemos tener en los sueños. Para mí la inmersión es perder un poco la, la noción de, de dónde estás en ese momento ¿no? y de, de, de entrar en otra realidad. Significa poder entrar de lleno en la historia y gracias a la tecnología puedes entrar más del que de verdad te sientes dentro de, de esos escenarios. Immersión no es synonymous con tecnología. La tecnología puede ayudarnos a crear un espacio visual, algún tipo de espacio At the same time, mismo tiempo, no creo que la should be ser uh, individual. Somos seres sociales, y nos like gusta compartir uh, experiencias juntos. Es uh, el sentimiento de uh, la colectividad, And so what we like to do, it's, uh, it's to augment the, uh, the environment with either projector and bring speakers. And it's really more social than isolated the uh, headset. Emergent to me means that you're being present in whatever environment that is either real or fictional. Um, I think merged together. So we're constantly jumping between these worlds. And living our lives that way. Para mí la inmersión es una disposición física y mental de dejarse llevar, de, de encontrarse con otros entornos, con otros espacios, comprometiendo de pronto todos los sentidos. Yo pienso que tiene mucho que ver con el corazón, con los sentimientos y realmente con la empatía. Digamos que todo esto eh, realmente es lo que te hace tener un sentido de inmersión en X o Y experiencia o momento de la vida. ¿no?